Hola chicos, bienvenidos a PASI, Vamos a seguir con la estructura de datos en C. Y en este caso, como ya hemos visto en el último vídeo que fue la queue o la cola, pues ahora vamos a pasar a la priority queue, queue o la cola con prioridad, ¿vale? Esta cola con prioridad se comporta igual que la queue. Por eso mismo tengo aquí el código para recordaros cómo funcionaba. Que el único método que va a cambiar en comparación con lo que vamos a ver a continuación es el método en queue que sería este de aquí que recordad este método lo que hace es meter un elemento dentro de nuestra cola pues bien eh, la priority queue se comportará exactamente igual el resto de métodos solo que en, a la hora de insertar un método eh, o sea un elemento en la cola lo va a hacer de una manera distinta ¿por qué? porque tiene prioridad es decir que no es lo mismo que entre eh, una persona en la cola que entre otra si nosotros nos, podemos nos ponemos, por ejemplo, en la cola de, de un supermercado, muchas veces si tenemos nosotros una sola cosa y vemos que delante nuestra hay una persona que lleva 50 cosas, pues decimos, oye, por favor, ¿me puedes dejar que pase yo delante? Porque como tenemos solo uno, pues vamos a ir bastante rápido. Pues eh, con la Priority Queue podríamos implementar, entre otras cosas, ese caso, ¿no? Entonces eh, es lo que vamos a ver. El punto H es exactamente lo mismo, solo que en vez de poner aquí Q, ponemos Priority Queue. En el resto de, de método, en vez de poner Q, vamos a poner Priority Queue. Y todo lo demás, exactamente lo mismo. Eh, como he dicho, el único método que vamos a cambiar, que ya estamos dentro del punto C de la cola con prioridad, es el método en Q. Y vamos a compararlo con el que tenemos anteriormente. Aquí lo que hacemos sería. Si nuestra cola está vacía, insertamos el elemento sin importarnos la posición en la que esté. Simplemente la insertamos. Y eso es exactamente igual, este código que tenemos aquí, al primer if. Solo que donde pone queue, pone el otro lado, pone priority queue. ¿Vale? Exactamente el mismo. Ahora, en, en el else, es decir, si la cola ya tiene algo, ¿qué hacíamos en el otro? Pues, nombrábamos 2 queue y vamos a recorrer nuestra cola en un bucle para preguntarle al primero, al segundo, al tercero si, me si yo voy en esa posición en la Priority Queue exactamente lo mismo vale, solo que eh, la diferencia reside en la condición que le vamos a poner al while porque en la cola con prioridad en vez de haber una sola que sería esta de aquí tenemos una condición más que es esta de aquí y la condición que nosotros vamos a poner en este ejemplo es que si el valor que nosotros tenemos en nuestra en nuestra cola es menor que el que nos da pues vamos a seguir avanzando ¿por qué porque nosotros vamos a almacenar en nuestra cola con prioridad en las posiciones primeras los elementos que son más pequeños entonces lo que preguntamos es si el valor que ya está en la cola es menor que el que nos dan ese lo dejamos ahí y vamos a preguntarle al siguiente si yo voy en esta posición. Esa es la condición, ¿vale? Sería esta de aquí. Esa es la única diferencia. Si os fijáis, cuando salimos del bucle, aquí hemos puesto en la cola comprida si, eh, si no hemos pasado, es decir, si estamos en el último elemento ya, que eso lo hacemos aquí. Cuando nos salgamos de aquí, significará que ya estamos en el último elemento y entonces ejecutamos este código, que es el mismo que tenemos aquí, solo que cambia, donde pone Queue, aquí pone Priority Queue, es exactamente el mismo y antes ponemos la condición de si la cola está vacía ¿por qué? porque aquí tenemos dos condiciones en, la, en el Queue.c no preguntamos porque sabemos que solo va a salir cuando esté cuando lleguemos al final y es en este caso cuando preguntamos, cuando hayamos llegado al final entonces aquí lo que nos falta es poner un Else que sería el caso en el que no llegáramos al final, es decir que nuestro eh, valor que tenemos es mayor... Voy a quitar el, los corchetes angulares, esto, y voy a poner aquí... Si nuestro valor es mayor o igual que el que nosotros nos dan. Si nuestro eh, valor que tenemos ya en la cola es mayor que el que nosotros nos dan, tenemos que insertar el, el que nos dan delante, justo... De, del que ya existe. Entonces, es lo que vamos a hacer. Sería eh, la segunda condición del while es eh, la segunda eh, pregunta que tendremos que hacer a la hora de, de salir del bucle. Entonces, eh, si ya hemos hemos salido, pues vamos a preguntar dos cosas. Es decir, si el valor que ya está es el primero entonces, ¿cómo lo preguntamos? Pues, si ya es el primero, quiere decir que antes de entrar aquí, esta condición ya es falsa. Por tanto, prev es null y fst contiene a nuestra cola. Pues entonces, lo que vamos a preguntar es si prev es igual a null. Entonces, aquí sería: comprobamos que el primer elemento es mayor. Que el dado, si eh, se cumple esto, vamos a meterlo justo delante. Es decir, el elemento que a nosotros nos dan para insertarlo va a ser el primero en nuestra nueva cola. Entonces, lo que hacemos es exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? Pero con un pequeño ajuste al final priority queue size of struct Lo siguiente que hacemos, pues decimos que pref value es igual a val y además que pref post es igual a la cola que ya tenemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos aquí insertando es el elemento dado al principio de la cola. Es decir, que se coloca el primero. Llega ahí el más chulo y se coloca. Y como último detalle que tenemos que hacer es decir que nuestra cola ahora tiene que apuntar a pref, que sería el primer elemento de nuestra cola. Vale, y Como ya sabéis, os dije que esto lo voy, a, lo voy a explicar en pizarra para que se vea más claro el algoritmo. Pues bueno, una vez que hemos introducido el elemento dado al principio de la cola, lo que vamos a hacer es preguntar, en, en el caso de que no haya que insertar el elemento al principio de la cola, sino que haya que insertarlo en, un, en el medio o en el final, pues eh, en otro caso vamos a hacer lo mismo, creamos una cola con prioridad, en este caso auxiliar, para que nos ayude a, a insertar nuestro elemento. Y aquí vamos a hacer la reserva de memoria, ¿vale? Esto no es nada nuevo. Struct, t, ¿vale? Una vez que ya tenemos hecho esto, decimos que nuestro aux contiene el valor y ahora aquí donde está la clave. Nosotros tenemos que insertar un elemento en medio. Entonces, si nosotros hemos estado en este bucle, Hemos ido avanzando, avanzando, avanzando, avanzando. De tal manera que solo pararemos, ya estamos en esta condición, solo pararemos cuando eh, nuestra Q sea mayor que el elemento dado. Por tanto, si nuestra Q es mayor que el elemento dado, la, el elemento que está antes sería PREV, ¿verdad? Entonces tenemos que insertar nuestro AUX entre PREV y entre Q. Es decir, que aux irá entre pref value y q value. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es decir que pref post es igual a aux y que aux post es igual a q. ¿Vale? Y ahora vosotros diréis, claro, pero es que ahora la Q no, no marca la que tiene que marcar. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues volvemos a nuestro eh, principio del método en Q y vemos que tenemos una cola auxiliar llamada FST que apunta al principio de nuestra cola primaria que es la que a nosotros nos dan. que Sería esta de aquí, a la que nosotros nos dan. Entonces yo he creado un, una priority queue para apuntar al, al inicio de esta cola y esta FST no la he modificado en todo el código, por tanto sigue apuntando a asterisco Q. Por tanto decimos que asterisco Q es igual a FST. Y con esto ya hemos introducido nuestro elemento al principio de la cola. Pues ahora lo que vamos a hacer es comprobar que el algoritmo funciona con una función main que tengo por aquí y ahora sí compilamos nos, nos sale eh, correcto y ejecutamos el, el res y vamos a ver qué sale, aquí tenemos el main que lo que hace es crear eh, una cola, mete el 3 y mete el 1, pero si os fijáis mete el 3, mete el 1 mete el 2, el 5 y el 4, pero si os fijáis los va metiendo y cuando lo mostramos por pantalla lo mete Ordenado. ¿Por qué? Porque el 1 es más pequeño que el 2, el 3, el 4 y el 5. Después, cuando hacemos de queue es exactamente igual, pues eh, nos quita el 1, nos quedaría el 2, 3, 4, 5 que tenemos aquí. Mostramos por pantalla el primer elemento, que en este caso es el 2, y decimos si está vacía, que en este caso es 0. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis. Nos vemos en el siguiente vídeo de estructuras de datos. Si le da a me gusta, te lo agradezco. Chao.